Pues muchas gracias por, por venir a participar en la jornada. A continuación vamos a hablar sobre la situación de la, de la infancia migrante en primera persona. Tenemos aquí a Josep, que es activista por los derechos humanos y nos va a contar un poco desde su experiencia y desde sus su intervenciones, eh, cuál es la situación. Y después va a participar de la DIC, que es educador del Proyecto Don Boko. Muchas gracias. Gracias. Eh, hola, buenas. Como ha dicho la compañera, mi nombre es Josep Daza Soy activista, emprendedor y estudiante. En primer lugar, voy a dar las gracias a la Asociación Pro Derecho Humano de Andalucía. Eh, creemos que es muy importante que... ahí. Eh... Ahí. Ahí. Creemos que es muy importante que haya espacio como estos, que se organice conferencias como estas para poder visibilizar y para que los colectivos que tengan pocas voces eh, se puedan expresar y en concreto eh, ese colectivo que es de los tutelados y estutelados. Hoy voy a contestar una pregunta que me suele hacer en mi entorno social, que sea compañero, amigos, profesores Uh, la pregunta es la siguiente, Joseph, ¿por qué en las últimas dos décadas se ha uh, duplicado la inmigración infantil? Así que para poder contestar esa pregunta uh, tendremos que dar un pequeño salto en la historia. Somos conscientes que las relaciones que han tenido los países del norte con los países del sur siempre han sido de dominante a dominado. Siempre han sido relaciones de espolio y saqueos. Los países del norte siempre han considerado como eh, los países del sur eh, como propiedades suyas. Eh, a lo largo de la historia, esas dominaciones se han llamado de muchas formas. Lo han llamado esclavitud, colonización e incluso imperialismo. Pero allá de hoy, esa dominación ha cobrado otro nombre y se llama globalización. Quiero dejar claro que yo no tengo nada en contra de la globalización, pero como joven africano que soy y consciente, tengo que hablar de las injusticias que cometen los países del norte a los países del sur eh, bajo el pretexto de la globalización. Cuando hablamos de globalización nos viene directamente a la mente capitalismo. ¿Y quién dice capitalismo? Dice industria. Quien dice capitalismo, dice proletariado, dice materia prima. Y por desgracia, el continente africano, los países del sur, no tienen una industria. Entonces, lo que el capitalismo y la globalización quita a los países del sur, son su materia prima y e incluso su proletariado. Hoy voy a hablar de un caso en concreto. Soy camerunés, soy africano. En Camerún, durante muchísimo tiempo, muchas familias han vivido, han sobrevivido gracias a la agricultura, la pesca o incluso la ganadería. Con la llegada de la globalización, con la llegada de los países occidentales en África, muchas de esas cosas se han parado. Las multinacionales europeas que ya por culpa de la globalización, gracias al pretexto de la globalización, exportan sus productos en los países africanos y los venden por debajo del precio del mercado local. ¿Y qué engendra eso? Hace que los pequeños comerciantes, los pequeños agricultores, se ven en la obligación de cerrar sus negocios. Un padre, un padre una madre de familia, que durante mucho tiempo ha vivido de comercio, ha mandado a su hijo a la escuela, o han dado de comer a su familia gracias a su pequeño negocio si ven la obligación de cerrarlo. Tenemos que tener una cosa muy bien en cuenta. En África, en Camerún, solamente un 5% de la población son funcionarios. El 5%, otro, eh, 5 otro por ciento de la población son gente que trabaja para pequeñas empresas o multinacionales locales. El 90% de la población son agricultores, pequeños comerciantes. Así que cuando las multinacionales llegan y venden su producto por debajo del precio del mercado local, lo que hacen es matar la economía local. Y estas multinacionales no lo hacen porque les caen bien los ciudadanos de Camerún. No, lo hacen primero porque se lo pueden permitir. Porque desde sus países de origen reciben subvenciones que les permiten luego poder vender a esos precios. Y por segundo, porque nuestros países, nuestro gobierno, no tiene la posibilidad de poner aranceles a los productos que llegan desde fuera, cosa que los, eh, las potencias europeas, los gobiernos europeos, hacen con los productos africanos cuando tienen que salir. Y en muchos de los casos, cuando los productos africanos tienen que salir hacia Europa, son, son productos de materias primas. Así que ya desde ahí hay que hablar de esa gran injusticia. Cuando yo quise salir de mi país, eh, yo voy a contar un poco mi pequeña historia, no voy a entrar en mucho, mucho detalle. Eh, vengo de una familia de seis hijos. Mi padre falleció cuando yo era pequeño, tenía siete años. Así que durante mucho tiempo mi madre ha sido el motor de la economía de la familia. Mi madre era comerciante, razón por la cual hablo yo de eso. Mi madre era comerciante. Era lo que se llama en Camerún una bayam selam Una bayam selam son mujeres que van de pueblo a pueblo para comprar productos de primera necesidad. Y luego volví a las ciudades para vender sus productos. Cuando murió mi padre, mi madre se vio la obligación de acceso. Por gracias, ella con mucho esfuerzo pudo mandar mis hermanos a la escuela. Tengo, un hermano, tengo una hermana que se graduó en medicina y un hermano que es ingeniero eléctrico. Pero llegué a mi turno, era el más pequeño. Pues mi madre no se podía permitir mandarme a la escuela. Recuerdo perfectamente el día que llegué, bueno, el día mismo que tomé la decisión de salir de Camerún. Tenía que examinarme eh, para el bachillerato. El bachillerato son tres años en Camerún. Así que ese día pues me echaron de la escuela porque había que pagar la matrícula. Y las matrículas, como las entendemos en Camerún, son bastante caras. Así que entregué la carta a mi madre y le dije, mira, este año no voy a poder estudiar porque me echaron. Ella me dijo, no, no, no, íbamos a buscar un préstamo, cosa que no se pudo. Era bastante cara. Así que ese mismo día me dio cuenta de la gran injusticia que había en mi país. Me di cuenta de que quedándome ahí dentro no iba a poder tener un futuro. Seguramente si me hubiera quedado nunca, iba, nunca hubiera pasado hambre. También hay que dejarlo claro. Nunca hubiera muerto de hambre. Pero yo tenía ambiciones. Tenía en la mente hacer cosas de mi vida que ella deja, quería llegar hacia alguien. Así que esa misma noche, ese mismo día, ya tenía claro que iba a salir de Camerún. A los pocos meses, con un amigo decidimos salir. Recuerdo muy bien lo que dije a mi madre. Dije que iba a comprar pan. Y ese ya salí. Os aseguro que el camino que hice, no le, no le recomiendo ni a mi peor enemigo. Da igual la edad que tiene uno cuando, cuando coge ese camino. Si sales de tu país, si emprendes esa odisea, da igual que tengas 5, 3, 4, 16, 15 años, la edad ya no importa. Maduras. Te ves obligado a madurar. Te ves obligado a vivir cosas que aquí la gente de tu edad los ve en las películas. Te ves obligado a hacer ciertas cosas. Fallaba la variedad, vamos atravesar el desierto de Sahara, vamos. Yo lo veía en la película y yo decía, a mí no me, no me iba a pasar eso. Sin embargo, lo hice, pasé por ahí. Pero todas esas cosas son solamente pruebas, ¿no? Cuando uno al final llega en la cuna de los derechos humanos, en la supuesta cuna de los derechos humanos, se espera que lo recibirán con los brazos abiertos, pero se encuentra con otra cosa. Recuerdo perfectamente ya que llegué aquí, cuando me cogieron en el agua, ni siquiera me preguntaron mi nombre, ni siquiera me preguntaron mi edad. Me metieron directamente en una cárcel, durante 24 horas. Saliendo de esa cárcel pensaba que se había acabado la costa, pensaba que me, iba, me iban a mandar en un centro, pero las cosas no fueron así. Me mandaron en, uno, en una otra cárcel, sin preguntarme, digo otra vez mi nombre. De hecho me pusieron una etiqueta con un número, hacía como me llamaba 2555. ¿A qué, qué no recuerda eso? A la holocausto, ¿no? Hacía como me llamaba 2500 tal y tenía que salir de la casa y hice, hice dos meses en tarifa. Durante esos dos meses ni una vez llamé a mi madre, ni una sola vez. Yo creo que sí estamos aquí todos, todos los que estamos aquí una madre sabiendo que su hijo está en un país donde tiene que cruzar el mar, durante dos meses, dos meses, no tiene noticia de ese hijo. Cada día que estaba en esa casa, me preguntaba qué es lo que estaba haciendo mi madre. Me imaginaba a mi madre llorando, y eso se aseguró que es muy duro, pero bueno, la odisea a veces pues, es lo que tiene. Muchas veces la gente nos ve y piensa que pues, estamos aquí para jugar o para lo que sea, pero no. Tenemos historias. Gracias a la vida pudo pasar todo eso, pudo llegar a Córdoba. Por fin me preguntaron mi nombre, me preguntaron mi edad, me mandaron a un centro. Cuando llegué aquí, pues, la primera cosa que hice es decir que quiero estudiar. Antes el compañero lo ha mencionado bien. Dije que quería estudiar. Y me dijeron, no puedes estudiar porque no hay medios. Tú tienes que dedicarte a buscar un trabajo. Como muchos te podemos apoyar, que hagas jardinería o que te busques una FPB para poder trabajar en lo que sea luego. Pero estudiar, estudiar no puedes. Y yo empeñándome, yo voy a estudiar. Y gracias a mi empeño pude entrar en, un, en la ESO. Era mi primer año. No dominaba el idioma. Estuve un año en la ESO. Ese año no aprobé. Hacía cuatro de la ESO. Ese año no aprobé. Pero nunca me vine abajo. Quería estudiar y tenía muy bien claro que quería estudiar. Seguí con mis estudios. Hice una formación profesional. Me graduó. Tuve la ESO. Ese camino no es fácil, es muy complicado. Cuando nosotros decidimos estudiar, cuando nosotros tomamos la decisión de estudiar, tenemos que hacer llévese sus esfuerzos que hace una persona eh, española, en el caso de que nos quedamos aquí. Porque primero tenemos que luchar contra el idioma. Segundo, porque tenemos que luchar contra los prejuicios. Y muchas veces los prejuicios que tenemos son tan simples como, es que a ti te echan una mano, es que tú no sabes tú hablar bien, cómo vas a sacar tan buena nota, pero se equivocan mucho. El hablar no es sinónimo de inteligencia. El hablar es simplemente pues, algo tan, tan normal y tan peculiar que algunos puede dominar que, que otros, pero la inteligencia es otra cosa. Os aseguro que nosotros venimos con mucha inteligencia. Hay muchos chavales que salen de sus países con la idea de estudiar. Hay futbolista, hay cantante, hay médico, hay mecánico. Y toda esa gente debería tener una oportunidad. No se puede limitar a coger a la gente tutelada, a la persona inmigrante y ponerse en un mismo saco pan, trabajar en un campo. Porque la idea es que tiene mucha gente española. Y seguramente muchos de los que están aquí también atiendo esta idea una vez. Los inmigrantes sirven solamente para trabajar en los trabajos precarios. Y ese chip tiene que cambiar. Yo hoy puedo estar orgulloso de mí. Tengo un alumno mío, Javi, que ha sido su profesor de francés. Y ya se ha sacado un B2. Y cosa que mucha persona viene con un talento y puede hacer. Ese chico de ahí, simple podía dar clase de árabe. Pero, ¿quién le va a dar esa oportunidad? ¿Quién le va a decir, Muzin, eh, ya que hablas árabe, pues acércate aquí y dame una hora de, de, a la semana, nadie? Pero ahí hay potencial, y lo podría hacer. Yo hoy me siento orgulloso porque no llevo tanto tiempo aquí, tengo una empresa a mi nombre. Como he dicho antes, soy emprendedor. Tengo una página web que se dedica a promocionar, a apoyar a los artistas locales como extranjeros. Y eso no lo consigue cualquiera. El camino fue difícil, como lo he dicho antes, pero lo, lo sé que lo voy, lo voy a conseguir. En mis estudios, el año que viene me presentará la selectividad. Y este año de mi promoción salió con la mejor nota. Y yo sé que hay muchos que lo pueden hacer. Pero lo que sí es falta de oportunidad. Y desde aquí sinceramente quiero dar las gracias a la gente que en su día a día luchan, trabajan, están aquí, pelean contra los discursos de xenofobia. Contra los discursos de racismo, esa gente, a pesar de todo lo que encuentran, siguen luchando para que la persona tutelada, inmigrante, extranjera, tenga un sitio en la sociedad española. A esa gente les tenemos que dar las gracias. No es fácil. Ahí fuera, la gente espera una oportunidad, espera que un chico tutelado cometa un pequeño delito para decir todos son ladrones. Para decir todos salen de sus países para delinquir, pero esa no es la realidad. La realidad, la realidad es que si alguien sale, si alguien ha hecho meses para poder llegar aquí, o se aseguro que no puede, no puede esa persona pensar en delinquir. Si lo hace, porque el sistema no le permite, no le da las oportunidades que dan a todo el mundo. Lo ha dicho antes compañero Alférez, un chaval de 18 que se encuentra de 18 años que se encuentra en un albergue, ¿qué hará salir dentro? ¿Qué harás? Sin recurso, con un plato de comida todos los días, ¿acaso para eso hemos salido? ¿Para comer? ¿Para comer y para dormir? Yo no creo que hemos salido para eso. Si hemos salido, si hemos dejado nuestra, si hemos dejado nuestra tierra, nuestra familia, nuestros amigos, es porque teníamos ambiciones. Es porque soñábamos grandes, soñábamos a los grandes, por eso hemos salido. No hemos salido para querer trabajar en los campos. Habrá gente que lo habrán hecho. Pero yo sé que la gente con la que yo hablo han salido porque tenían un proyecto de vida, porque querían emanciparse. Y a eso, y para eso, debe de haber colectivo que permita que nosotros, personas inmigrantes, tuteladas, es tutelado, podamos hablar, podamos decir lo que pensamos, que lo podamos decir alto y claro y podamos destacar, podamos, podamos hablar de la realidad en la que nos enfrentamos. Otra cosa que ha dicho eh, Antonio, que para mí es importante, es eh, el trabajo que hacen las, las asociaciones. Yo creo que debería de haber un gran consenso, las asociaciones deberían de ponerse de acuerdo y trabajar unilateralmente para el bien de las personas tutelada y tuteladas inmigrantes en general lo necesitamos, nosotros por sí mismos no podemos andar y si andamos, iremos en caminos equivocados. Es una sociedad nueva, es una realidad nueva. Conocemos muy poca cosa de la sociedad, así que si no tenemos gente que nos guíe, si no tenemos gente que nos enseñe en el camino, estamos obligados, estamos obligados a quedarnos atrasados. Así que desde ahí, desde aquí, quiero hacer un llamamiento a las asociaciones, que se, que se ponga la pila, que sepan claramente que la emancipación de la persona inmigrante, bueno, emancipación es la palabra así, pero si no, el desarrollo en la sociedad de la persona inmigrante pasa por un gran trabajo hecho por su parte. Y a los jóvenes y a los chavales que salen de los centros, a la persona inmigrante, os quiero decir que nadie os puede decir lo que haráis con vuestra vida. Sois dueño de vuestro destino. Da igual lo que te diga un trabajador social. Da igual lo que te diga un compañero. Yo muchas veces estudiando, me, me dijeron a los compañeros, y lo digo sinceramente, que oye pero sacando tu 9, ¿pero cómo la ha he hecho? No te habrá pasado la mano del profesor. Yo digo, ¿un 9? Me va a pasar la mano con un 5, pero con un 9, cabrón, me va a pasar la mano del profesor. Así que nos vamos a encontrar con muchas dificultades. Nos vamos a encontrar con gente que nos va a discriminar por nuestra piel, por nuestro tono de voz, por nuestros pelos. Pero eso nos tendrá que dar igual, porque sabemos perfectamente por qué hemos salido. El futuro es nuestro. Nadie podrá decidir, nadie podrá hablar en nuestro lugar. Tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que tomar la iniciativa, tenemos que hablar en primera persona. Tenemos que gritar lo que pensamos. Si se dice que estamos en una sociedad donde los derechos son iguales, tenemos los mismos derechos. Aunque las instituciones no la entiendan así, nosotros la tenemos que entender así. Nuestros derechos no se pueden discutir, no se pueden cuestionar. Y si hace falta que salgamos a la calle para reivindicar esos derechos, lo haremos. Y para terminar quiero decir que Estamos aquí para quedarnos, y da igual los discursos, las rabias, las xenofobias. Hemos superado muchas cosas, y estamos dispuestos a superar cualquier cosa que se avecina. La persona migrante ha venido. Y que tengamos muy claro que nosotros africanos, nosotros subsaharianos, nosotros latinoamericanos, nosotros eh, sudasiáticos, no hemos decidido ligar nuestra historia con la vuestra. Es una cosa que también quiero dejar claro. Son los europeos que decidieron un día irse a África para coger esclavos. Son los europeos que decidieron un día irse a África para colonializar a los negros. Son los europeos que deciden coger su producto y matar a la economía local africana. Así que nuestra historia no la hemos querido, no la hemos ligado a la vuestra. Vosotros habéis ligado vuestra historia con la nuestra. Y aquí estamos para eso. Es tiempo de tomar las medidas para que la gente inmigrante, tutelada, se integre en esa sociedad. Se dice, hay un informe que dice que en 2050, el continente africano <ríe> será el continente más poblado del mundo. Con una veña entre los 19 y los 25 años de juventud. Más poblado y más joven del mundo. ¿Qué pensáis que pasará en 2050? Si esa gente de ahí, si nosotros ahí no tenemos para comer. Pensar que vamos a estar ahí con los brazos cruzados y esperar que el tío Tom venga a ayudarnos. No, mentira. Saldremos a buscar. Porque es un derecho. Si alguien tiene hambre, si alguien no se ve en la capacidad de poder estudiar, tiene el derecho de salir y buscar esos, esos niños. Recuerdo muy bien una, un artículo que salió en... En un medio de comunicación, si me puedo permitir, el diario, un chico, un hombre senegalés que decía esto. Si yo ya no puedo pescar en mis aguas, pues yo cogeré mi cayugo y lo llevaré a donde se llevan mis peces. Y ese hombre tiene totalmente razón. Un padre de familia que lleva viviendo de la pesca durante años. De repente, viene una multinacional sin avisarle y le dice, oye, negro, Tú en esa agua ya no podrás pescar. Búscate la vida como tú puedas. ¿Qué harás esa persona? Quedás ahí y decir, oh, él me ha quitado el trabajo, ¿no? Coges su, su, su, su gallugo y se va a donde se lleva sus peces. Esa es la realidad de muchas personas africanas. Esa es la realidad de muchas familias africanas que desde aquí no se habla. Y desde aquí cuando se habla se quiere estigmatizar. Cuando se habla de esos temas aquí se habla solamente de una parte. Y yo quiero que mi discurso no os quedéis solamente con la parte de que yo tuve que salir yo he pasado hambre, yo he... no. Esa no es la parte importante de mi discurso. La parte importante de mi discurso es la injusticia que se comete a los jóvenes, a las personas africanas mientras que estén en sus países. Esta es la verdadera cuestión de mi discurso. Porque muchos salen y quiero recordarlo porque están desesperados. Cuando digo desesperado no es porque pasan hambre, cuando digo desesperado, la desesperación puede ser cualquier cosa. Puede ser porque me falta los medios necesarios para estudiar. La desesperación puede ser porque en donde vivo ya no tengo una vivienda adecuada y digna. Entonces mucha gente sale por la desesperación. Hay que tenerlo aquí en cuenta. Y para terminar ya quiero decir que estamos aquí. Miradnos, caos a nosotros para crear puente y no para levantar muros. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? Hombre, podemos animarnos un poco, no hay preguntas seguramente. Bueno, pues muchas gracias primero por vuestra formación, vuestro esfuerzo. Es que quiero hacer un punto de referencia, volver a una cosa. Pues bueno, como inmigrantes cada uno de nosotros tiene una una historia como ha llegado hasta España. Y nosotros siempre creemos que esta experiencia es el más difícil lo que va a pasar a nosotros, pero en la realidad no, la experiencia más difícil es que cuando cumples 18 años. Hay, por supuesto. Tiene una, una gran responsabilidad. Bueno, dime mi experiencia personal una gran responsabilidad. para Una preocupación de salir de protección de un centro de menores y luego una preocupación para tener un sitio donde vives, para tener un trabajo y claro que, por primer lado, no tenemos un papel, tenemos una autorización para trabajar. Entonces, ¿cómo podemos? tiene un sueldo para alquilar un piso, un sitio donde vives y para conseguir un trabajo y todavía tú también tienes un sueño para conseguir, para seguir estudiar, es un poquito muy complicado. Claro, eh, yo no quise tomar, eh, tocar ese tema porque seguramente mi compañero Adelatif lo, lo hará, seguramente. Sí. Y, pero yo creo que en muchos de los casos, como ha dicho eh, el amigo eh, musin, lo más, sacaría, perdón, lo más complicado en muchos de los casos o lo más difícil de asimilar no es el camino en sí porque el camino lo hacemos con un objetivo y ese objetivo muchas veces es llegar a Europa pero ese objetivo es porque sabemos que cuando una vez llegado a Europa tendremos las oportunidades necesarias entonces cuando uno logra esta primera parte ya se mete en la mente que la segunda parte va a ser la más fácil pero eso es es eh, la torta que recibimos, nos damos cuenta que incluso la segunda parte es más complicada que la primera porque la, primera, la segunda parte, de hecho, te hace sentir menos humano que los demás. Te hace sentir menos persona, porque tú dices, oye, si yo tengo un compañero que tiene la misma edad que yo, que él puede estudiar y yo no, que tenemos las mismas capacidades entonces, ya en ese proceso te das cuenta de que eres menos persona que el que está a tu lado. Y eso es mucho, es más complicado que hacerse la idea de salir de, de, de su país y emprender ese camino. Yo no, yo no quise tocar eso porque sé que Adelaide lo hará y lo hará súper bien. Pero ya te digo que yo comparto tu opinión en que eh, para muchos de nosotros la idea de llegar hasta aquí y encontrar esas, voy a usar esa palabra, esas hostias, fue bastante complicada es bastante dura de asimilar. Cuando a un chico le dice, mira, para renovar tu documento necesitas $6,000 eh, en tu cuenta, como ha dicho eh, Antonio, la primera reacción es reír, porque es como un, un chiste. Pero cuando te pasa esa, esa, esa reacción, entra en un estado de rabia. De rabia porque eh, eh, recuerdas el proceso, recuerdas todo lo que has tenido que vivir, con la simple idea de que tú ibas a llegar a Europa y poder rehacer tu vida. Pero cuando llegas te das cuenta de que oye, es el mismo palo. Así que eso es muy complicado. Ahí te entiendo perfectamente, Zacarías. Es muy pues, complicado. Es eh, claro también. Pues, como yo una persona viene de otra cultura. ¿vale? Que todavía no tengo formación laboral o social. Es muy difícil solo conseguir un trabajo y muchas cosas. Solo uno puede. Por claro. eso agradezco mucho a todas las fundaciones lo, y las asocia, asociaciones lo que nos ayudan para conseguir este sueño. Pues muy bien, es eh, lo justo, ¿no? Pensamos y tenemos que decirlo alto, las asociaciones en cierta medida son un gran apoyo para la persona también eh, tutelada y estutelada, ¿no? Porque como he dicho antes, en una sociedad donde no hay un pilar de apoyo, los jóvenes están destinados a fracasar. Y yo aquí también quiero decir a las instituciones, a, a, al ministerio, que las personas tuteladas, las personas eh, que viven en los centros, deben, deben de ser consideradas como unos niños, no como inmigrantes. Muchas veces se ve solamente al inmigrante y no ve al niño. No ven que ahí está un chaval de 16 años. No, no, no, es inmigrante y le metemos en un saco. No, es un niño. Es un niño que es cierto que habrá vivido muchas cosas que gente de su edad no han, no, han, no han visto, pero sigue siendo un niño. Hay un gran trabajo que se debe hacer. De hecho, cuando un padre de familia tiene a su hijo, él educa a su hijo, paga la formación de su hijo para que su hijo pueda participar en la sociedad y pueda ser un buen hombre una buena mujer. No educa a su hijo para que el hijo le sea rentable a él, no. La finalidad de educar, la finalidad de la educación es para que tengamos a buenos hombres y buenas mujeres que convivan en una sociedad. Si el Estado no hace, no hace ese trabajo eh, previo, tendremos esa desigualdad. Tendremos a gente que se vea en la obligación de robar para poder comer porque no ha tenido un seguimiento. Yo creo que eso no es injusto. Si alguien se ve en la obligación de delinquir para poder comer o yo os aseguro que un amigo mío me vende y me dice Ello, que no tenía para comer y cogí un saco de un, un, una bolsa de patatas en un supermercado, no le voy a decir nada no le voy a decir nada. Así que la asociación tiene que hacer un grandísimo trabajo para la integración de la persona tutelada. ¿Otra pregunta? Madre mía. Eh, a ver, la pregunta es para Joseph, evidentemente. Has eh, explicado muy bien tu, tu proceso vital, que me parece estupendo tu proceso migratorio. Eh, y con lo que estás haciendo ahora, yo te digo, Chapo, seguramente que hay muchos como tú que evidentemente están siguiendo este, este paso. Eh, con todo ese esfuerzo eh, quiero que nos expliques un poco cómo vives eh, el hecho de ver ahora el auge de la xenofobia eh, en los espacios públicos, los discursos xenófobos que escuchamos y que ahora se está eh, como normalizando eh, para una persona que ha pasado por lo que has pasado y una persona evidentemente que está llevando su vida de una forma honrada como lo estás haciendo y seguramente que muchos inmigrantes también, ¿cómo eh, vives eso? Eh, hablando evidentemente, recordando eh, el episodio bochornoso que pasó hace poco en Murcia donde vimos que si no fuera por la presencia de la policía, pues eh, la población en aquel barrio donde iban a echar a las personas inmigrantes que estaban en un, en un piso. ¿Cómo lo vives tú? Pues en primer lugar yo quiero decir que es una cosa bastante lamentable eh, que haya surgido una un tal cosa, ¿no? Yo creo que... Pero hay que decir una cosa clara. La extrema derecha eh, no ha nacido ahora. La extrema, derecha, la extrema derecha ha estado siempre ahí y es la triste realidad pero allá de hoy eh, han eh, han renacido digamos eso porque no se está haciendo cierto trabajos es lo que decía yo antes las instituciones que dejan de lado a la gente inmigrante hacen que la sean eh, presa fácil para la extrema derecha la extrema derecha eh, coge un discurso eh, directamente para atacar, y le hemos visto todo, a los colectivos eh, que, entre comillas, eh, considera como gente fuera de lo normal. Y uno de esos colectivos son las personas eh, tuteladas. Yo creo que como es tutelado, yo lo vivo, eh, hay que decirlo también, con bastante miedo. Bastante miedo porque uno saliendo a la calle, eh, en cualquier momento, se puede encontrar eh, con un problema que a priori no ha buscado. Hay que decirlo así. Hemos visto en Murcia como ha dicho Susan y Agente, que han sido, eh, si no fuese por la policía, hubieran sido agredidos, eh, porque previamente hubo un discurso de extrema derecha que incitó a la población a hacerse esos actos. Así que la extrema derecha realmente hace todo eso porque el gobierno desde hace mucho tiempo, han permitido que exista eso. Si hubiera hecho el gobierno un gran trabajo de excepción, si hubiera hecho el gobierno un gran trabajo de proteccionismo con las personas inmigrantes, no hubiera, no hubiera pasado eso. Es más fácil ver en la televisión un anuncio sobre la lotería, sobre tal cosa. Pero ¿por qué no se hace un anuncio eh, demostrando a las personas inmigrantes haciendo un trabajo eh, digno? ¿Por qué no se hace anuncio? ¿Por qué no hay programa que demuestre a personas como Adelatif, que son educador social, hablando o concienciando a, a, a, a la gente eh, migrante que viene detrás? ¿Por qué no se hace un trabajo? ¿Por qué en la televisión no se enseña a gente como Sani, explicando o hablando de lo que hacen en su día a día? Pues yo creo que ese trabajo es lo que falta. La gente nos aferramos a los discursos que son más fáciles de entender. Y uno de esos discursos es el discurso xenófobo y racista es más fácil echar la culpa a los demás. Cuando a nosotros se nos va mal, es una realidad humana. Cuando se nos va, se nos, se nos va mal, buscamos siempre a una persona ajena a nosotros para, echar, para echarle la culpa. Antiguamente se hacía a los judíos. Los judíos eran los ricos, eran los ricos quitaban la economía. Dejaron los judíos y empezaron con los negros. Es que los negros nos van a quitar el trabajo, nos van a quitar nuestras mujeres. Vieron que los negros ya no entraban en ese pecado. Empezaron con la persona tutelada oye, que ese niño viene aquí para delinquir, eh, ese niño es que atacó ahí a una mujer y tal. Entonces la gente siempre busca eh, una justificación y busca eh, explicar los problemas internos eh, echando la culpa a la persona ajena a lo que son ellos. Nunca vas a ver una persona de extrema derecha decir un blanco me ha hecho tal. No, porque el blanco es de la misma raza que la mía. Pero un inmigrante tutelado es marroquí es sudaca, es negro, así que a él le echamos la culpa. Y cuando le echaremos la culpa, los blancos, aunque no son de extrema derecha, me apoyarán, porque seguramente estarán viviendo las mismas situaciones que yo. Así que esa es la realidad. Nos han hecho creer que la lucha es entre el último y el penúltimo. Esa no es la realidad. La lucha no es así. La lucha es el penúltimo y el último contra los de arriba que hace la verdadera lucha. Entonces, el discurso de la extrema derecha es un discurso que siempre busca, que siempre intenta criminalizar a los colectivos ajenos a, a ello. Y yo creo que debemos hacer, debemos hacer un gran trabajo, debemos luchar. Debemos visibilizar a los colectivos que hacen, que trabajan para que la gente inmigrante se destaque. Hay mucha persona inmigrante que hace grandes cosas. Hoy me alegro mucho porque he visto a un compañero cheque que ha pasado por un centro de menor está estudiando, Sheik está en Loyola, pero ¿quién habla de él? Es importante hacer ese trabajo y así es como podemos vencer a la extrema derecha. ¿Otra pregunta? Pues paso ya el micro a mi compañero Adelatif y una vez más, muchísimas gracias. Me puedo ir. Eh, la verdad que yo se ha dejado listo muy alto y quiero dejarlo así. Yo, por mí, mmm, bueno, no me gustaría estar aquí. De hecho, eh, a mí lo que realmente me gustaría es que eh, ellos fueran los que contaran su, su historia. ¿no? Y no. Eh, porque tengo una situación un poco rara, ¿no? Tengo. Así, ¿Ah, ¿se oye? Eh, ventaja y desventaja de estar aquí, ¿no? Porque tengo la suerte o el privilegio de haber estado en un lado de la administración del trabajo y ahora estoy en otro. Entonces, eh, hay que buscar el equilibrio entre lo que uno dice sin tampoco herir, eh, ¿no? Y es muy complicado. Pero bueno, voy a, voy a intentarlo, ¿vale? y ojalá lo que diga, lo que ha pasado aquí se quede lo más alto, lo que diga yo, pues se olvide y fuera. Eh, quería empezar con una anécdota, ¿vale? Eh, porque varios días llevan pensando, digo, ¿cómo hago yo esto? Eh, Para contar una historia que sea bonita, cre creíble, eh, que cale, y que bueno, eh, y cómo lo escribo, lo planteo, un powerpoint, pero llegué a la conclusión de que no sirve. Da igual, yo soy así, yo me preparo un montón de cosas y luego no las digo, me sale otra. Entonces, una anécdota, en el confinamiento este duro que pasamos, cuando abrieron las cafeterías, eh, una de las veces estuve desayunando en una franquicia que está en la Viena Barcelona eh, y me llamó mucho la atención una situación. Había un perro que su dueño se lo había olvidado en un banco, que yo soy defensor de los animales a muerte porque le pasó una circunstancia al dueño y tal, porque me quedé allí viendo qué pasaba, y había un perro allí llorando y se paró un montón de gente, dos señoras mayores hubo ahí una persona que trajo un piano porque se podía actuar en directo llamaron a la policía, estuvimos como dos horas, le preguntamos, oye, ¿cuánto lleva aquí? dice dos horas, llaman a la policía, vino la policía pasó el cacharro este para ver el chi, llamaron al dueño y hasta que el perro no se fue con su dueño ahí no se movía nadie Curioso. Oye, mira, me parece muy bien, no hay que abandonar a nadie. Pero, como decía Carlos ayer, es que para ver realmente inmigración en Córdoba hay que salir y ver, hay que salir a buscarla. Pero hay que ver de otra manera. No hay que mirar con los ojos de la, de la cara, sino hay que mirar con los ojos del corazón, sin prejuicio, sin más estereotipos, un chaval... Marroquí, eh, guineano, camerunés, negro, blanco, quien sea. ¿no? En una situación complicada eh, no se le puede mirar simplemente mirando. Hay que verlo. ¿No? Entonces me llamó mucho la atención esa anécdota y decía yo con un... La persona personas que estamos allí dice ostras, ¿se paran a ver esto? Pero dos metros más para allá de una persona dormida en un cajero y nadie se para, ¿eh? Son los problemas del siglo XXI. Yo tengo 32 años. ¿vale? Yo salí del centro de menores en el 2006. Y bueno, puedo decir que me siento agradecido porque la vida me ha tratado bien. Pude salir con un trabajo del centro de menores. Eh, puedo encontrar personas en mi vida que, bueno, que me han apoyado, que me han ayudado. De hecho, si no fueran por esa persona, posiblemente yo no estaría aquí en este momento. ¿No? Y como decía sé eh, mi familia, posiblemente si yo me hubiera quedado en Marruecos, yo no hubiera pasado hambre tampoco. Eh, de hecho, mi padre tiene una formación de arquitecto, y cuando, pregunto, cuando alguien me pregunta, y ¿tu padre en qué trabaja? Digo, mi padre es arquitecto, y me dice, ¿entonces para qué has venido? Pero es que en Marruecos un arquitecto como mi padre, pues, me ha eh, si seis, una familia de cuatro hermanas, que una se murió, que para descanse, mi madre, yo pues vivíamos en un sueldo de una persona. ¿no? Eh, y bueno, posiblemente eh, yo no hubiera pasado hambre, ni ninguna de mis hermanas hubiera pasado hambre, pero no es la vida que yo quería, ni para mí ni para ellas. Porque por desgracia, eh, cuando dicen proceso migratorio, nuestro proceso migratorio no es nuestro solo, no es mío ni suyo ni suyo. Llevas tu proceso y llevas a cargo muchas personas que dependen de tu proceso. Tu éxito era de mucha gente, pero tu fracaso es tuyo. Si tú no consigues tener un proceso, como se dice en los términos de hoy, positivo, ¿no? eh, pues el fracaso es todo lo tuyo. Tú no lo has conseguido, tú no lo has hecho, tú no te has esforzado. Pero si ya has llegado y tiene un trabajo y manda dinerito a casa, eres un dios. Pero bueno, realmente mi historia deja de ser importante porque ya pasó hace mucho tiempo y bueno, tiene sus dificultades. Pero lo tengo que repetir, eh, hay que favorecer más espacios de esto, pero con personas que están viviendo en este momento esta dificultad. Porque son los que pueden hablar de primera persona realmente. Pues yo hablo en primera persona, pero es un primera persona de ferido, ¿no? que ya pasó. Pero si le diéramos la voz... A tantos, tantos chavales, ostras, nos llevaremos un masterclass de lo que es la vida. De hecho, hace poco me hablaba un chico, como dice Antonio, y te empieza a decir: es que pff, ni en el albergue no me dejan hacer esto, no me dejan hacer esto, y te tenés que callar. Y, y, y yo personalmente lo paso mal porque yo sé lo que es eso. Entonces, está en esa situación, eh, tampoco, lo que le digas no le vale, de igual, no vale lo que le digas pero es muy complicado vivirlo, pero bueno, también eh, desde aquí hay que poner en primera línea el esfuerzo de tanto y tantos chavales, aún después de todas las dificultades que dijo Antonio, que se dijeron allá que ahí se dijeron un montón de datos, aún todo eso, aquí seguimos y de aquí no nos vamos, por mucho que no quieran echar, como decía él, ¿no? Entonces, como un muelle, ¿no? Cuando tú más la aprietas, el muelle más resiste, pues resistiremos. Y hasta el llegar al día que ese muelle salta y se acabó. Y nada, ¿no? Eh, bueno, ya está, hay que seguir adelante. ¿Por qué yo.? Voy a hablar en primera persona para no ir en sentimiento a la mejor de alguna gente, ¿no? ¿Por qué yo he decidido salir de mi casa? Pero es que yo de un día para otro no se me ocurre salir. Yo no, no duermo hoy y digo, mira que me voy. No. Hay que visualizar, todos los que estamos aquí tenemos que hacer un ejercicio de visualización de por qué un chico. Da igual del país que sea, de 13, 12, imaginar un sobrino, un primo, un vecino, de a 12 años, decide salir de su país y e ir a otro. ¿Por qué? Hay que visualizar este momento. Pasa hambre, tiene problemas, eh, le pegan, una situación de guerra. Personalmente en mi casa yo veía una situación en la que no había una perspectiva de mejora. No hay. Por mucho que mi padre se esforzara, aquello que a seguir igual. Y llegará un momento en el que mi hermana, por desgracia, tendrán que decidir entre eh, estudiar o casarse. Y así hay una boca menos que alimentar. Realmente creo que todos tenemos esos problemas. No me importa decirlo, yo ya pasé la época de, de la vergüenza y no voy a hablar de mí mismo, me da igual. De hecho, alguien tiene que decirlo para romper ese techo de, de contar su historia tal como es, para que otras personas digan, es que no nos conocen. Se quedan en... ¿No? Pero bueno, también esto es una relación muy bonita. Antonio fue educador mío durante muchos años y yo con Joseph durante poco tiempo. Exactamente. ¿no? Entonces es una cosa muy bonita. Aquí, como decía ayer el compañero, es que la, mi hija, mi hijo está en, la, en el colegio con un chaval que yo tuve. Pues aquí hay una relación... Bueno, seguiremos en eso. Eh, ¿Cuándo realmente yo comienzo el viaje y cualquiera de nosotros? ¿Cuándo? Eh, no comienza el viaje cuando yo mm, eh, salto una frontera, sea valla, sea estrecho, sea cruzar varios países andando. Hay personas que en mi caso, bueno, pues, vine por mar y bueno, entonces en un jet privado, como se dice, <ríe> y cruzas y bueno, muy bien. Pero ¿cuándo realmente una persona eh, cruza? Hay personas que cruzan países andando. Yo conozco chavales, que no voy a poner nombre porque es su historia, que cruzan países andando y llegar a una frontera, a lo mejor pasar a otro país, si no tienes dinero supone que tú tienes que o pagar o volver atrás. Y hay muchas maneras de pagar que aquí no voy a decir, porque no corresponden a mí. Pero están. Y todo el mundo mira a otro lado. ¿Por qué? Porque es lo que decía Jackal, la externalización de la frontera es lo que tiene. A mí me da igual. Mientras que tú aquí pases lo menos persona posible, como tú lo hagas, no es mi problema. Bueno, algún día alguien tiene que decir qué está pasando, dónde están todos esos números que nos decían allá, que hay un montón de números. Yo me quedaba allí diciendo, realmente es un número muy bien, pero hay mucho más, seguramente hay muchísimos más, y lo hay. Eh, la primera frontera es, de si, de, de, yo en mi caso, de si me tengo que ir, pero ¿cuál es el momento? ¿En qué momento me voy? ¿Cuándo cojo mi mochila y me voy de mi casa? De un día para otro digo, madre mía, que me voy. Eso es complicado. Cruzar la barrera de tu casa, la puerta de tu casa, saber que no vas a volver. A lo mejor vuelves dentro de muchos años o no vuelves. Pasar esa puerta es de las peores fronteras que hay. Por mucho, madre, eso, es, eso es tremendo. Pero es la primera y tampoco se pone mucho foco en esa frontera a saltar la valla, es muy duro saltar la valla, hay que estar allí para verla, ¿eh? o está cruzado el estrecho, va a venir andando. Pero realmente la más dura y la más complicada es coger tu mochila, avisar, incluso sin avisar, y decir, me voy, y cuando me llamen no cojo el teléfono y si lo cojo le digo que ahora vengo. En mi caso fue así. ¿Vale? Eh, también el, el suponer cruzar una travesía, muchas veces... Tienes que eh, monta andando montarte en transportes clandestinos. Eso es real, eh. Hay un chico hace tiempo que me decía: es que yo crucé el Sahara en un coche y llegó un momento que nos bajaron y desapareció el coche y tuve que venir andando. <risa> ¿Dónde? <risa> que yo no se ve nada. <risa> ¿A dónde me voy? <risa> hay, hay alguien que por suerte coge el camino y llega y hay alguien que no, que empieza la huerta por ahí, me al desierto o mitad de un bosque en Marruecos y se acabó y ya veremos si llega y en ese en ese círculo vicioso de intentar cruzar pues muchos de nosotros pasan mucho tiempo en la calle consiguiendo dinero para poder pagar, para cruzar las fronteras para poder subsistir porque el que viene de Marruecos, bueno, tiene la suerte de cruzar la valla, saltar esto pero el que viene de Guinea-Conakry el que viene de Camerún, el que viene de Mali es que tiene que sobrevivir Varios países y cómo, cómo vive una persona. Tiene que trabajar. Chicos, ahí viene la explotación infantil. Viene el problema de enfermedades. Vivir en un... Trabajar y no te llegue para vivir en el momento que estamos, en los días que estamos. Eh, creo que dentro de muchos años esto se tendrá que estudiar. Lo vivo de la historia y dejar de estudiar. Historia que ya pasó. Ya no la sabemos todo Y estudiar esta historia. Habrá que hacerlo algún día. Bueno... ¿No? En eso estamos. Eh, bueno, eh, entrar en ese círculo vicioso de... Eh, tengo que trabajar, conseguir dinero para cruzar la frontera, eh, la policía llega, me cogen, y ya empiezo. Calle, cárcel, cárcel, calle, calle, cárcel, calle, y, y ahí sigo. Y entramos en eso, un chaval de 13, 14 años. Eso que genera una persona, violencia. Si llega un momento que te genera tanta violencia, en el desconfianza de todo, que tú no ves otra cosa, que a la violencia responde con violencia. Porque realmente tu personalidad, tu ser, está cabreado. Te siento, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo para merecer este trato? No he hecho nada. Lo único que quiero, que decía ayer, ¿eh? que es legal, es ir a otro país y mejorar mi condición y la de otras personas que dependen de mí. Que eso es otra carga. Que a lo mejor tendremos que montar otra jornada. ¿no? De, de la carga de tu madre, tu padre, tu hermana, y te ven. Tú eres. Tú eres la esperanza de todo eso, ¿eh? si tú fracasas, fracasamos todos. Y si tú, lo, ¿no? si tú la cagas, pues, posiblemente pues, tu familia pues, estará un poquito más apretada. Y eso hay que, hay que pelearlo, tío. No podemos dejar que por 6.000 euros, realmente, eh, un chaval que está trabajando aquí cotizando, le da más a la, al país que está o a la sociedad que está... De lo que tiene que tener el banco para conseguir un papel que pone su nombre y su apellido. No deja de ser un plástico. Yo qué sé. Pero bueno, detrás de todo eso hay mucha burocracia, a lo mejor no me corresponde... A lo mejor me meto yo en un follón, pero no voy a seguir por ahí. <risa> vale Pero es así. Es un plástico donde pone tu, tu nombre, tu apellido y que te permita trabajar. Cuidado. Yo te permito a ti a trabajar. Que también es otra cosa. Te doy uno que te a vivir pero luego te lo vas a cambiar y dar otro que te permita trabajar. Que en mi caso, puedo dar gracias a Dios, que me di con personas muy buenas que me ayudaron y lo conseguí. Pero haciendo limpieza, esto de confinamiento que todo nos dio tiempo, hacer limpieza en la casa me encontré la primera nómina mía. 556 euros. Que te quitaban, te reducían todo lo de la y se te daban 400 y algo. Por eso tenía que pagar, me acuerdo Perfectamente. Una habitación de 150 euros, mandar la misma de 150 euros y comer. Si no fuera por muchísima gente. ¡Ostras! Es que está trabajando y no te da para vivir. Y eso pasa a día de hoy en muchos chicos. ¿No? Se busca la manera de que trabajen, pero que cobren lo menos posible. ¡Ostras, tío! Vamos a intentar cambiar esto. Y bueno, que haya gente como yo, sé, y todos los que están aquí... Se cambiará. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero se cambiará. Por otro lado, ¿por qué, ¿por qué lo hacemos de emigrar y por quién? ¿Por qué lo hacemos y por quién? Eh, primero, eh, la, tanta precariedad. Yo hablo por mí en primera persona, ¿eh? que se quede claro. <risa> tanta precariedad en familia, que el, y a lo mejor muchos chicos, si a alguno no le cuadra o a alguno quiere decir que a mí me pasa lo mismo, lo puedo decir, ¿eh? Eh, el hecho de que tú digas que me voy se acepta porque al fin y al cabo una boca menos que alimentar y se acepta bueno, es duro para una familia aceptar eso pero se acepta se acepta, porque bueno, si se va y se busca la vida a lo mejor eh, no, no ayuda a nosotros pero en ese tiempo es eh, una persona menos que mantener es muy duro para. yo no me quiero, el día que yo sea padre yo no me quiero imaginar eso pero eso tiene que ser muy duro. Pero hay que decirlo. Y yo estoy en un punto de mi vida que lo puedo decir, que me da igual. Y tan libre que lo puedo decir. A lo mejor hubo otra época de mi vida que me daba vergüenza contar esto. Pero bueno, es que hay que decirlo para cambiar las cosas. ¿Vale? Y otra de las cosas es que eh, para mi familia y para muchos chicos, tú eres un bien. Eres un bien... En el que yo te he criado a cierta edad y tú me lo tienes que devolver. Tú tienes la responsabilidad de devolverme eso. Eres un bien económico. Oye, yo lo llevo con orgullo. Yo me alegro de ser un bien económico para mi familia. Lo llevo. Pero a lo mejor hay, hay gente que eso es una presión más. Es un, una presión más, un peso añadido en esa mochila que ya viene cargada de decir: tengo 18 años, tengo que trabajar, me llaman a mi familia qué está haciendo. Y no le puedo decir que ahora mismo me piden 6.000 euros para poder estar aquí. No se lo puedo decir. Mm, no sé lo que costará tampoco. Eh. Bueno, está, eh, algún día lo cambiará. No sé lo que costará. Eh, creo que si hay, hay algunos países que lo están regularizando, como decía él, eh, porque, porque han hecho un estudio y han visto que les beneficia y demás. Yo creo que si se hace... Eh, hay, una, hay un potencial joven en muchos chicos ¿no? que el otro día se me sentó a mí un chaval delante mía con una carrera de filosofía hecha de Argelia ¿qué le voy a decir? ¿yo qué le voy a enseñar a ese chaval? y dice, mira, necesito clases de español para poder eh, avanzar tiene la carrera hecha y lo trae, su título traducido, homologado traducido y toda la historia Zacarías tiene primero de filosofía hecho en Marruecos seguramente Ismael pues si se le dieran un respiro o adelá, saldrían del mapa. Pero hay que darlo a las personas usamos. Gente que tenemos mucho potencial, da igual, ¿no? Venimos con una formación ya de nacimiento, ya añadida, el hecho de estar aquí. Este hombre habla francés, español y seguramente otro idioma. Él habla árabe y español. Y hay mucho. Venimos con un potencial que se. Que se... Solapa, se presiona debajo de un plastiquito donde ponga al la que hace, se te permite poder estar aquí. ¿Vale? Cuando le beneficie seguramente llegará. En el día que le beneficie se hará, pero de momento no. Pero cuando llegue el momento que realmente hicieran falta eh, a esa persona, se hará. No igual que se demostró en este, este, que había gente que necesitaba para trabajar en el campo y demás. Se hizo posible. Pero temporal, no te vayas a acostumbrar. Bueno, toda esa cosa que digo, ¿no? eh, mucho lo hacemos porque un niño realmente no es consciente de, de, del futuro. Yo, por ejemplo, cuando decidí salir de mi casa con 13, 14 años, yo no era consciente del futuro. Yo lo que quería era salir y mejorar, como fuera. Si fue un 500 euros, pues yo me esforcé en ese trabajo. Y si son más, pues más. Pero no hay otra, Ese era mi único objetivo. Pero, eso, aunque en país, nuestro país haya precariedad, guerra, eh, nos expolian muchas cosas, como dice José, ¿no? Realmente lo que a mí me ha hecho salir, y seguramente muchos chicos, es porque no vemos una perspectiva de mejora. No hay. Por muchos años yo me quedé peleando, a lo mejor con 13, 14... No creo que va a haber una perspectiva de mejora. porque lo estoy viendo? Veo a mi hermana, veo a mi vecino, veo a mi primo. que fuerza se ha forzado. ¿Y qué ha conseguido? Pues no veo que haya una perspectiva. O a lo mejor estoy estudiando en la universidad y llega el momento en el que yo tengo que pagar unas clases particulares porque no me entero. El sistema educativo eh, filtra que tú seas el mejor. Si no eras el mejor, pues no vale. Como decía, me decía, dice, dice, esta mañana sacaría ¿Qué es la escuela de segunda oportunidad? A lo mejor hay que explicar eso. ¿No? Una segunda, tercera y cuarta y quinta lo haga falta. Pues es que eh, no se puede decir que una persona no vale. Una persona vale, hay que buscar para qué sirve, pero vale. Pues en mi caso, pues yo eh, aún trabajando... Yo sabía que me gustaba ese trabajo. De hecho, a día de hoy se lo digo a alguien. Digo, si a mí me devolvieran a la fábrica donde yo trabajaba, yo era feliz en ese trabajo porque me gustaba. Lo hacía bien, me gustaba. Pero hay que buscar... Yo va avanzando y ve que, bueno, que hay que mejorar. Y todos los chicos que están aquí, pues, eh, tienen un proyecto de vida, de futuro, de trabajar, pero tienen otro proyecto de vida que es formarse. No a todo el mundo le gusta lo mejor, es muy digno ser camarero y cocinero, muy digno. Y aplaudo, y aplaudo yo a esa persona porque yo, yo trabajé en la hostelería y es muy duro. Pero todo el mundo tiene el derecho de decir, puedo ser camarero durante un año, pero quiero ser educador, quiero ser ingeniero, quiero ser filósofo, quiero ser, yo qué sé, lo que te dé la gana, pero porque tú lo has elegido. formarte en eso. Hay que llevar las dos cosas, como cualquier persona que está aquí, todas las personas que estamos aquí, españoles ya, hemos, habéis hecho las dos cosas. Pues lo, lo único que pedimos es que se, no ser mejores en eso, sino que se haga igual, que nos dé la oportunidad de hacerlo igual, que le den la oportunidad de hacerlo igual. Entonces, cuando yo llego, estoy en un centro de menores, bueno, hay varias anécdotas allí que me pasan en mi vida. De hecho, yo tengo un tío mío aquí en España. ¿eh? Yo llevo aquí 17, 18 años y lo he visto una vez. Muchas personas que están aquí pueden decir, eh, realmente tu camino es que, tienes que construir tú. La familia a veces, o primo, o lejano, quien sea, eh, ven que cuando tú vienes, ven que eres una competencia para él. Porque eh, tenemos esa, ¿no? eh, esa visión, tienen ellos ya, no la gente joven que está saliendo ahora no tiene esa visión. Bueno, lo he visto una vez, de hecho, oye, tal, estoy aquí, me echa una mano, sí, sí, vente a Almería. Y me tiré tres días esperando allí y ahí puedo seguir esperando si, si no me voy. ¿Vale? Cuando llego al centro de menores, antes de pasar al centro, pues yo estuve varias épocas en mi vida viviendo una situación de calle y demás. De hecho, bueno, en Almería, ¿no? Ahora es de Almería. Viví Y siguen viendo chabolas, ostras, es que yo vine en el 2004... Estuve en un chabón de Almería y es que 16 años después siguen. En estos 16 años nadie se le ocurrió, nadie se pensó que eso se puede cambiar, que hay que mejorar aquello. Nadie mira. Sí, sí, todo el mundo mira, pero nadie ve. Bueno, la expectativa mía, las expectativas siempre son, casi siempre son las mismas económica. Yo quiero mejorar mi situación y la de mi gente. Porque de esa manera, yo no quiero que mi hermana venga, ni mi hermano. No lo quiero que venga. Yo quiero que se quede allí y que se forme y que se mejore allí. Pero yo le tengo que ayudar. Yo no quiero que mi hermana pase lo mismo que yo he pasado. Dios, no quiero. Pero bueno, eh, todo el mundo, ¿no? Nadie quiere, si tiene un hermano chico, que te dice que me voy. ¿Tú qué le dirías? Que no, o tú. Estás quieto, que yo ya me esforzaré para que tú allí te puedas formar y puedas tener tu vida. Cuando dicen, el efecto llamada, ¿qué efecto llamada? ¿A qué? ¿A dónde? ¿Para qué? No interesa, el, el migrante pobre no interesa, vienen muchos inmigrantes ricos, pero ahí se queda, ¿no? Esos son eh, ja, es que eso, esos son personas de fuera que vienen a invertir aquí. ¿no? Bueno... Y luego los papeles, la expectativa de papeles, el tener un papel. ¿Por qué? La idea de tener un papel es, eh, te abre la posibilidad de retornar, de volver. Supone el éxito, se opone volver a ver a tu familia y poder volver a Europa a trabajar. Todo el mundo que tiene papeles no quiere vivir de la vida. Nosotros no nos gusta la ayuda. No nos gusta. Ni allí, ni en nuestros países, ni aquí. Yo, eh, él me lo puede decir, dice, si yo tuviera 6.000 euros aquí, yo me voy a mi casa y montar un negocio. ¿Sí o no? <risa> y te tenés que callar porque es la verdad. ¿Y de dónde saco los 6.000 euros? Y cuando lo tenga en la cuenta, ¿te tengo que explicar cómo lo he conseguido? Hay muchas cosas que mejorar. Los papeles supone suponen volver a ver a tu familia, un retorno de éxito. Te de decir, me he ido y he vuelto. Eso a una persona le dignifica, le, le refuerza, le apoya. ¿Cuándo puedo volver? Bueno, pues cuando te, me dé la gana darte un papel. Otra expectativa, en mi caso, tener un futuro aquí, ya sea... De hecho, cuando yo llegué yo no tenía pensado quedarme en, en España, ni cuando salí de mi casa tenía que, No, sino que me voy y donde me mi proyecto, mi vida me vaya marcando ahí me quedo. No tenés, cuando salimos, no tenés, me voy a España, a Córdoba a vivir. Ah. Voy buscando y donde encuentre aquello que me retiene y me apoya, ahí me quedo. Y sea en Córdoba, en Córdoba, y sea en Barcelona, en Barcelona, y sea en Bélgica, en Bélgica y donde sea. Qué chico que salía en la foto. Pues, ahora mismo está en Bilbao. ¿Por qué? Porque mí me han encontrado allá algo, o hay gente que está en Francia, o hay gente que está en Tener un, la expectativa de desarrollarme en un sitio, independientemente de donde haya nacido, el color de pie que tenga, el idioma que hable, la religión que tenga. Simplemente un sitio donde desarrollarme con total libertad, con mis debilidades y mis fortalezas. Debilidades tenemos todos. Pero no quiero que a mí se me ahí ve que se me quite el derecho de algo por no tener papel, por ser blanco, por ser negro. O por hablar con la S, o por ser musulmán, o por ser musulmán, eh, y decir, oye, que puedo juntarme con un cristiano, que no pasa nada. Que puedo entrar a una iglesia a ver, a escuchar. El hecho de entrar a una iglesia o entrar a una mezquita no te, no te convierte en, en otra cosa. La, la, cuando dicen, ese chico es musulmán, la expresión no he escuchado mucho. ¿De dónde es ese chico? Ese chico es musulmán. <risas> ¿Qué hay de ser musulmán? ¿Qué hay un país? chico marroquí, ese chico guineano, ese chico camerunés, ese chico es del país que quiera. ¿Vale? Y yo puedo sentirme orgulloso de ser musulmán. yo Creo que en el, yo, en mi pensamiento, creo que no hay más musulmán que yo. Cada uno de nosotros lo puedo decir. ¿Por qué? Porque soy libre de profesar mi religión, hablarla a la gente y no tiene un mensaje de odio como a lo mejor no quieren llegar. No, no, no tiene. Pero toda esa expectativa que yo decía antes, por desgracia y por situaciones de la vida, vienen con una dificultad ya añadida. Cada expectativa trae una dificultad. Yo quiero estudiar, trae una dificultad. No puedo. 18 años, ¿dónde va? Cuando entras en el centro, yo quiero hacer esto. Es que no, tú tienes que hacer esto. Pero si es que yo quiero hacer esto, es que me da igual lo que tú quieras. Yo te tengo que decir que tú hagas esto porque de aquí que un año o que sea, tú tienes que salir y que yo ponga uno menos. Ya está. Es duro decirlo. Por eso, hablo en primera persona, ¿eh? que a mí luego, si hay alguna responsabilidad, que sea a mí. <risa> ¿no? eh, cuando llegué yo, por ejemplo, pues, yo puedo sentirme agradecido porque yo llegué a la Fundación Don Bosco y que allí se me escuchó. Y dijo, tú quieres hacer esto, pues hacemos esto. Tardamos más o tardamos menos, pero se hace. Y luego, cuando decía Antonio, en el 2011, pues se eh, abrió una plaza que estaba en Becada. Se si me olvidó decirlo. Yo fui uno de los chicos que estaba en esa plaza. Y lo digo libremente y orgulloso de ello. ¿No? Yo estuve en un piso donde a mí, pues si me ayudaba. Para hasta hoy, bueno, a lo mejor se lo yo. No pasa nada. Cuando yo salí del centro en el 2006, pues estaba todo esto empezando y demás, pues yo tuve que irme a, a Montilla. A Montilla salí muchas veces aquí, pues yo fue viví a Montilla... Y ahí tuve mucha gente que me ayudaron. Pero realmente no había, o a lo mejor era muy poquito, no había esto de mayoría y demás, sino que cuando llegaba a tus 18 años, felicidades, sopla la vela, hasta luego. ¿A dónde voy? Ah, búscate la vida. Pues toda esa expectativa viene con las dificultades. No hay, eh, depende también de la edad que, que tienes cuando llegas o la edad que una máquina te dice que tienes. Yo tengo 15 años, pero si la máquina que dice que tengo 17, tú tienes 17. Punto. pero si es que traigo un papel que diga que tengo 17, que me da igual que hay una máquina que diga que tiene 17 pues tú tienes 17 y luego el... que a los 18 años que ahora llegaremos, se quiebra todo eso se quiebra, tú tienes un proceso de tu vida, de dos años, un año y medio en el centro, estás haciendo una cosa y a los 18 años tienes otra vez que volver a saltarte otra frontera y decidir y elegir bueno ¿por qué? Ya está. hay que hacerlo y se hace y lo hacemos y lo hacen y lo hacen bien eso hay que decirlo ¿tengo que entrar al albergue a las 8 de la tarde? pues yo entro ¿qué tengo que hacer esto por la mañana? yo lo hago para que cuando llegue el momento no me digas es que tú no has hecho esto no, no yo lo hago todo y yo me esfuerzo y lo hacen y oye eh, hay que verlo eh. hay que verlo y vivirlo y luego eh, todas las expectativas vienen con otra dificultad de decir sí vocación o salida laboral. Tengo que elegir otra vez. O otra vez. No se puede hacer las dos cosas. En este momento no. tiene que elegir vocación o salida laboral. Eh, bueno. Ya elegiremos. Y aquí había un último punto que yo no sabía cómo llamarlo. Yo digo, ¿cómo lo llamo así, bonito y tal? Entonces, le puse 18 años felicidad felicidad para qué para qué necesito a los 18 años yo necesito tres cosas y cualquier otra persona casa trabajo y futuro le puedo poner estas tres cosas el orden que quiera pero si falta una de las cosas yo no puedo desarrollarme Y no esto estoy hablando que yo necesito una casa lujosa que te... no, no, no un sitio donde yo pueda saber que tengo que ir a vivir y que no, no me preocupe de, de lo que dónde voy a comer, dónde me voy a duchar. No, no me tenga yo que preocupar de eso. Y luego un trabajo. Eh, el trabajo es lo que nos hace pensar en el futuro. Tener un trabajo de lo que sea ¿no? te hace pensar en el futuro, te hace plantearte cosas. estoy haciendo esto, pero puedo hacer otra cosa, de hecho, todas las entidades y todos los organismos deberían de favorecer eso, deberían de decirle a la persona, tú estás haciendo esto, pero ¿te gustaría hacer otra cosa? ¿te gustaría prepararte para otra cosa? Otro día hablando con un chico, Hassan, aunque él no quiero, yo le pongo su nombre, oye, tú quieres hacer esto y tal, y dice sí, pero es que yo quiero seguir el camino de estudiar, pero me hizo así, ¿eh? Que no es que yo me... No, no, que me hizo así con herdeo sí sí, pero que yo quiero seguir el camino de estudiar. Le dije, pues muy bien, tendrá que hacer dos cosas. Y machacarte, ¿va? Me da igual. Eso te tiene que... Eso, eh, a mí, por ejemplo, cuando lo oigo eh, que lo he hecho, el camino es duro, largo, se lo decía. Y se lo decía él también antes. Tiene un camino largo, duro, de muchas curvas, suspenderá seguramente algunas cosas... Tendrás que aprobar, seguramente no tendrás beca para pagar, tendrás que buscarte la vida para pagar. Pero cuando llegue, ese subidón es tuyo. Es tuyo y que nadie te lo ha regalado. Porque el hecho de que a ti te pongan un 9, tío, ¿por qué me tienes que decir a mí que el profesor me ha pasado la mano? Para pues mí, sí. ¿Por qué? Porque ha visto que a mí me ha echado con más que nadie. Eso también, eso también hay que puntuarlo. eso También hay que valorarlo, no solo que yo conteste bien al examen. Sino que hay que valorar el esfuerzo de la persona. Eso debería de ser una asignatura. Valorar el esfuerzo de la persona. No eh, saber sumar. Sí, saber sumar está muy bien. Pero aprenderlo, esforzarse. No, no, no permito que me diga eso. De hecho, eh, se, se permite decirlo porque es, se lo digo veces, porque es negro. Si fuera un chaval de aquí. Un 9, ahora una máquina, está machacado pero bien. ¿Sí o no? O, oh, Marroquí, ¿esta es la universidad? Oh, ¿Cómo la ha hecho? pues oh, como todo el mundo. Como todo el mundo. Eh, hace poco estuve en, en Reina Sofía con un chico que la había aparado y me dice, en el crófano me atendió una chica marroquí y lo decía como si fuera eso. Oh, un milagro. Hay una doctora que se habrá forzado, se habrá estudiado, y llega allí, nadie la ha nada. ¿no? Es que me habló, y me dijo, y me sentí muy bien, y me tranquilice. Y incluso para nosotros nos sorprende eso, porque vivimos en un mundo tan machacado, tan presionado, que cuando tuve a alguien en un puesto eh, bonito, dice, ¿cómo, ¿Cómo no? ¿Te pasa eso o no? Sí, sí, sí, exactamente. Exactamente. exactamente. Y... Y... Para no interrumpir. No, no, no, interrumpe, interrumpe. Eso así voy existe bien. en mucho ámbito. De hecho, eh, estaba leyendo una entrevista de una activista mujer que era muy activista y contaba una pequeña historia. decía un día iba a coger un vuelo para irme a Estados Unidos. Y siempre antes de, de despejar hay una persona que habla en el micrófono, ella escuchó una voz de mujer. La mujer decía, quita un ojo a su asiento que el capitán va. Y dice, pero ¿qué haces esa cefata en el puesto de, de, de, de capitán? No tenemos tan asimilada la idea de que no podemos hacer cierta cosa, o si llegamos a cierta cosa, es imposible. Pero lo tenemos tan claro ahí, es como un chip que nos habla. Así que lo que ha dicho es totalmente real. Y eso es decir, sí. de hecho, eh, él, Sani, ¿no? Sani, ¿no? ¿Te se llama, llevo ¿no? mucho Llevo un rato pensando, digo, tu cara me suena, tío. Digo, tu cara me suena y yo soy una persona que se queda con las caras. Te escuché muchas veces. Te he visto muchas veces, he escuchado tu discurso. De hecho, me gustaría que si algún día estuviera aquí. Y yo digo, ¿de que me suena una misa cara? Pero las cosas que te quedan, ¿no? Eh... Muy bien, tío. Necesitamos si más gente como tú. activistas, que mmm, pongan la voz donde hay que ponerla. Y donde hay que ponerla sin miedo a nada. Porque al fin y al cabo yo trabajo donde trabajo y muchas veces me gustaría hacer otra cosa. Pero te sientes frustrado por eh, la araña de, de, de burocracia que hay que hacer para llevar a un chaval médico, para que lo vea un dentista y otra cosa. Tú te puedes estar rabiando de la muela y hasta que la, te dé un, un cita el médico para sacarte la muela, tú a poner, has muerto ya del dolor te habrás arrancado. Y lo digo por nosotros y lo digo por cualquier persona. Hay tantas cosas que, que mejorar que realmente la, la, los problemas de las personas no importan a quién mandan y menos los problemas de las personas inmigrantes y menos las la personas inmigrantes pobres. Eso es lo último de lo último. Pero no nos queda otra que nosotros mismos eh, alzar la voz nos costará más o menos. Pero no nos queda otra que alzar la voz... Y, y seguir y peleando porque las leyes y todo lo que está está, pero también está para cambiarlo. Muchas cosas que se han cambiado a lo largo de la historia. Pero está, está allí. Es complicado, sí, pero está para cambiarlo. Y se cambiará. Y luego el cuando yo decía él, eh, cuando llegué a los 18 años, pero es que yo tengo, no seamos sé, mayor, ¿no? Eh, tengo 32 años. Y realmente mi, mi, lo que yo puedo hablar de 18 años, eh, del proceso que fue, de lo que me pasó, ya pasó. Yo no lo viví como lo están viviendo ellos. Yo lo vivo desde la otra parte. De la parte de llega un chico, de tener que explicar las cosas y demás. Pero sigue siendo un tema eh, de angustia, de angustia para las personas que están, los migrantes que están en el centro de menores. Ve, ve viendo que está pasando tu tiempo y es como un reloj de arena. Va llegando, va llegando, va llegando, quiero cumplir 18 años, pero luego, ¿qué va a pasar conmigo? Nadie me preguntó en mi proceso de centro eh, qué me pasa, qué va a ser, cuál es un... O decía, el partido se juega de 16, 18 años, pero que durante ese partido no hemos estado pasando la pelota de uno a otro, como hace el Barça, ¿no? Y perder tiempo. Y mucha posición, pero poco, poco gol. Y realmente las personas que están, los entrenadores de ese partido, no le interesa tampoco que en ese partido haya ocasiones. No le interesa. ¿Por qué? No lo sé. Pero un momento crítico de 18 años de un chico marroquí, senegalés, camerunés, colombiano, quien sea. O español que no tenga el apoyo de su familia, que lo hay. Eh, de, de, de incertidumbre de que es que me voy a caer al vacío y no tengo nada, ¿a dónde voy? Es complicado porque muchas veces yo lo paso y me cuentan y no sé qué decir y suma, me pasa a mí pero sumatizo mucho los problemas de ellos porque lo asumo como mío porque lo he vivido y llega a tu casa y llegas sin ganas de comer sin ganas de hacer cosas, sin ganas de hablar pero porque, y tampoco te sientes impotente de no poder hacer nada Porque eh, está atado, está hecho todo de tal manera, de tal manera de que no puede seguir. Hay que buscar, y se lo decíamos a ella hace poco, hay que buscar la manera de, de encontrar esa llave que no abre esa puerta. Tampoco sin en entrar en conflicto con. Porque yo soy así, tengo una, tengo una personalidad pacífica, aunque no parece, pero sí. <risa> No hay que buscar el conflicto con, con la administración ni con el país que estamos. No, no. Hay que buscar el momento de encuentro. ¿Qué puedo ayudarte a ti? Pero ¿qué me das? No nos intercambiamos. ¿no? no solo tú dándome, dándome, dándome, dándome y no dejándome que yo me, me defienda, sino que tú me machacas. No, no. Tío, vamos a hablar, vamos a ver qué podemos hacer. Seguramente habrá algo y nos encontramos. Hay chicos con mucho... Muchas ganas de trabajar, de potenciar. 18 años pasa a ser un momento crítico en tu vida cuando ves que tienes una lista de 40 chavales y tienes tres plazas, como decía ayer el compañero. ¿no? ¿Quién entra? ¿Quién no entra? ¿Cuáles son los méritos realmente para que un chico pueda conseguir una plaza de un año? Prorrogable a no sé qué. ¿No? ¿Por qué? ¿Quién decide eso? ¿Quién maneja eso hilo? ¿Quién está en el bar para decir. <ríe> este sí, porque este dentro de un año y medio va a ser no no sabemos eh, sabemos que hay mucho más chicos que recursos a atenderlos pero todos los chicos esos que van saliendo son personas válidas trabajadoras tienen un potencial que al final salen se le va machacando su ánimo se le va machacando su ganas y caen en qué mafias en trabajo precario en muchas cosas no sé, eh, a veces hablo y de vago, porque me, me duele tantas cosas que no sé por dónde empezar. Porque cuando eh, tengo amigos que son de aquí, me dicen, yo con 18 años voy a Sevilla a estudiar. Ya sabe su plan, lo sabe ya. Tiene su dinero, su familia ya se busca la vida, con beca, no sé qué, y lo tiene claro. Y cuando veo a un chico, a lo mejor eh, de mi país, de mi África, que tenga con 18 años, coger su mochila y irse a otro país, ha empezado otra vez, de cero. Usted tiene que doler. Y el que no le duele eso es porque no le corre sangre por la pena o porque no le interesa. De hecho, cuando un niño aquí en España decide... Corta. Ponte aquí si quieres, no. me voy ya. Eh, de hecho, cuando un niño decide en España salir para trabajar fuera, pues los padres se preocupan. Y cuando llego a trabajar fuera, es hice a Alemania o hice a Inglaterra. Pero ahora imaginemos uno que tiene que salir de Camerún hasta, hasta Occidente. Pues, ¿cómo estarán los padres? ¿No? pues también hay que asimilar un poco esa situación. Solamente que mi hijo se vaya a trabajar en Inglaterra, ya me estoy preocupando. ¿Cómo estará entonces una madre que se ha enterado que su hijo está fuera de país y le quedan cinco o siete países antes de llegar a, a su destino, que es Occidente? Entonces podemos entender que la preocupación es súper grande, vamos. Es un punto también que hay que aclarar. Ya solo para terminar, cuando Almudena me dice, me decía, vamos a hablar de la migración infantil y demás. Necesitaríamos aquí semanas, meses, para describir solo una historia desde que sale de su país hasta que llegue a otro. Solo una. Imaginaros la de miles y miles de chicos. Solo una necesitaríamos aquí. Días para contarla al detalle. Días. Entonces... Migración infantil existe, seguirá existiendo, seguirá pasando y seguiremos sufriendo lo que sufrimos, mientras que el, poder, el dinero, lo el, el económico, no sirva para lo que tiene que servir. Si yo le pago a Marruecos un dinero, es para que vele por los derechos humanos, no para que me diga, aquí hay que hacer un filtro y que pase que tenga que pasar. Y para terminar, eh, otra cosa, que en, si no la digo, reviento, me voy a un chico por ejemplo, marroquí, hablo por mí, ¿vale? Una vez aquí ya, para conseguir lo que dice Antonio, el pasaporte, yo tengo que ir al consulado y mostrar que yo soy marroquí. A mí me tienen que confirmar que tú eres marroquí y que tú has nacido donde has nacido y tengo que presentarte una serie de papeles que lo mandarán para allá y dirán, muy bien, eres Maigatzi, has nacido no sé dónde, he estado hablando con tu madre y me ha dicho que es verdad. Entonces, yo te mando tus papeles que ya habrán caducado, me tienes que traer otro. Lo volveremos a presentar y ya te daremos tu pasaporte. Es que no te vale con la partida de nacimiento que ya te he traído. Me tienes que juntar un montón de documentos, mandarlo para allá y es que en Marruecos te diga, sí, sí, sí, ese es marroquí. Cada vez que yo paso eso, me, me cuestiono realmente si nos quieren en algún sitio. Si nos quieren, ya sea aquí, allí o aquí, nos quieren, para que realmente tengan que verificar mi identidad, incluso mi país de nacimiento. Pero eso sí, el dinero que mandan todos los inmigrantes, todos los meses a su familia, ese dinero también deja beneficio en varios países. Eso sí interesa. Esa remesa de no sé cuántos millones de euros que se van mandando, flujo, eso interesa pero que a mí me den un pasaporte, ya no te digo ya ni, ni la tarjeta de residencia temporal, sino mi pasaporte, eso es otra odisea, que es una carrera con salto y con barreras que, oye, y que no te consiga con un confinamiento ni con un cambio de funcionario, porque se te puede ir a años. Y que el funcionario que te haga la partida de nacimiento no se equivoque, donde ponga uno ponga dos, porque si no ya te cierran el expediente, tenés que volverte a Marruecos, pasan juicio, una movida. Yo me pregunto desde aquí si algún día el vídeo saldrá y alguien podre eso lo escuche, no me importa, yo pongo mi cara, si realmente nos quieren en algún sitio, que lo digan, oye mira, que no queremos, pasa nada, ya buscaremos donde nos quieran, pero que nos lo digan, no nos pongan trabas, es que son todas trabas, eso decía el compañero, digo, es que estoy en el consulado y nada más que me están poniendo trabas. Y a veces te entra la gana de cogerle el que manda allí y decirle dos cosas, pero no puede, porque si no perjudica a ellos mismos. Mi acción puede perjudicar a otro, por eso te tenés que callar. Bueno, pues ya está, yo quiero dejarlo aquí, si no me estoy calentando. Vale, gracias. Me daros las gracias, es que lo veo tan fundamental, de verdad, o sea, no digáis muchas veces, decís, bueno, igual no vale, claro que sirve, o sea, es que la sociedad necesita tener referentes, es lo que decís, caemos en los estereotipos, tan simple y tan sencillo, es más una reflexión, no pero que me encanta días que digas que Zacarías saca primero de filosofía, o sea, es que hay muchísima gente que se cree que el imaginario colectivo es súper potente, la figura del inmigrante, como decía Yusef, en el campo. Yo he estado cinco años en Alemania, llegué sin papa de alemán y si no hubiera pasado esa experiencia sería incapaz de ser sensible a esta situación. Y yo hablo con mi amiga aquí en Córdoba que se han quedado, han sacado sus carreras y siguen teniendo la idea de que el inmigrante es un mal a combatir y son gente que está formada, que se puede incluso decir que son progresistas o que, que realmente es fundamental que tengamos ejemplos y que contéis vuestras historias de vida. O sea, yo sé que es lo que tú muchas veces me ibas diciendo, hablo desde mí porque puedo ofender a otros, pero es que hay que conocer tu historia, la tuya, la tuya, de vuestra primera mano. Yo sé que tiene que ser un proceso súper doloroso, porque la sensibilidad de contar tu historia, de la otra... o sea, que no es una cafetería, sabes, ni un bar un contexto relajado, pero es que es fundamental, porque los estereotipos solo se rompen conociendo estas historias. Si sí, la gente normal, digamos que estamos en la calle, seguimos funcionando con estereotipos que no se ajustan para nada a la realidad, es que no se van a poder cambiar las instituciones, porque en las instituciones trabaja gente que tiene ese estereotipo y que cuando pone el uno o el dos a ese funcionario no es consciente de toda la historia, no digo todos, pero muchos de ellos sí están muy lejanos ¿no? de esa sensación o de esa idea que transmitís vosotros en vuestros comentarios. O sea, que es fundamental que vayáis donde se os escuche y donde no se os escuche, pues llamad a la puerta más fuerte. O sea, yo agradezco muchísimo, de verdad, esta jornada y ah, que seáis capaces de intervenir. Gracias. Pues desde APDHAO agradecemos vuestra participación y que os damos, vamos a tener las puertas abiertas para cualquier acción o cualquier actividad que se ocurra poder empezar a trabajar y, y poder tener más espacios como estos para por lo menos que, dar voz a las personas migrantes y también eh, establecer espacios de debate. Muchas gracias.